Bienvenido una vez más, hoy quiero enseñarte cómo las tarjetas de Trello pueden resultar menos aburridas y es que Trello nos da la posibilidad que en todos lados que podamos escribir en esa tarjeta utilicemos la nomenclatura Markdown, muchos de ustedes ya la conocen, si no la conocen fíjense que aquí les voy a dejar un link para cómo funciona el formato de Markdown en Trello es muy sencillo, ¿por qué? Porque tienes la oportunidad tanto de usar el teclado, como estamos acostumbrados por lo menos. Vamos a poner negritas, vamos a poner itálicas, vamos a tachar algo del texto, vamos a poner links. ¿ok? Entonces, lo puedes hacer directamente desde el teclado. Yo conozco muchas personas, eh, yo soy una, que les gusta más usar el teclado. Entonces, aprendiéndote estos pequeños shortcuts que no son los shortcuts del teclado, sino la sintaxis de Markdown, puedes hacerlo de manera rápida. Yo lo que he encontrado más útil de todo esto es hacerlo en la descripción o sobre todo cuando quieres listar cosas porque hace que la tarjeta sea más legible. Vamos a ver cómo funciona esto. Si estamos en Trello y estamos en la descripción, solo con poner aquí dos asteriscos y poner título, fíjense que si yo lo guardo ya va a estar en negrillas vamos a poner algo, vamos a acercar esto un poquito y vamos a ponerle algo aquí va la descripción de mi tarjeta Imagínense que ahora tarjeta, yo quiero ponerla en negrillas, simplemente tengo que hacer control B y automáticamente Trello va a colocar la sintaxis de Markdown. Cuando nosotros guardamos, tanto el título como esto va a estar en negrillas. ¿Qué puedes hacer también? Puedes hacer itálicas, ¿sí? fíjense que la itálica es underscore underscore. La palabra, underscore, la guardas e inmediatamente está en itálicas. Esta va para mis amigos programadores y es que si utilizas el, el, esto, esto, el acento como para el otro lado, puedes hacer líneas de código. De código, no, de código. Function, uh, no, function uh, xxx, eh, no sé, va a ser, recibe tales parámetros par uno, par dos qué sé yo, ya se me olvidó hasta cómo echar código cierras aquí esto y inmediatamente si vas acá él lo pone como parte de una línea de código como verás es bastante bastante versátil, quiero enseñarte ahora a poner como textos de citas ok, si utilizamos esto mismo, boom, un dos tres cita 1, y cerramos, un dos tres Boom, Aquí vas a tener una cita. Fíjate que está la descripción y hace como una suerte de recuadro. Si yo escribo aquí algo, texto, texto, yo soy súper original. Aquí ven que vas a tener como esta función aquí, como si pudieras poner un recuadro. Eso hace que la tarjeta sea súper legible. ¿Qué más podemos poner en cuanto a citas? ¿Sabes cuando quieres intentar que parece como una cita de texto que estuvieras haciendo de otro texto? Esto es como más un recuadro haces esto, eh, abres aquí, esto es una frase célebre, no céñebre, célebre, ¡Oh! <ríe> célebre, y cuando lo guardas, de una vez, hace la indentación, y te sale esta raya, esto lo verán lo habrán visto quizás cuando estén haciendo correos electrónicos, Imagina ahora que quiera yo hacer una línea horizontal que se conoce como divisor o divider, entonces tengo que hacer texto, texto, texto, y cuidado porque tengo que dejar un espacio porque si no me hace otra cosa que ya les voy a mostrar, y aquí tienen esa línea. Entonces, fíjense todo lo que llevamos. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer una de mis cosas favoritas, que es, ya les voy a mostrar, una lista de cosas. Lista, ¿ok? Si nosotros colocamos aquí las cosas y ponemos, qué sé yo, voy a ser súper original, como siempre, ustedes están acostumbrados, no va a funcionar, sino que tenemos que dejar un espacio. Entonces dejamos una línea, es importante que el markdown sea exacto, porque si no, no lee, es como un código que se estuviera leyendo y falla porque no compila. Entonces voy a hacer ahora sí uno, es importantísimo poner el guión, ¿ok? Porque si no, no va a agarrar el elemento de la lista. Cuando guardamos aquí... Hay que dejar un espacio, perdón, se me olvidó. Y de una vez tenemos este bullet list o bullet points o este, esta lista de items. Y fíjense que así funciona, perdón, así funciona y así no funciona. No solo, no solo tenemos posibilidad de hacer todo esto, sino que también podemos utilizar estas marcas de encabezados, ¿verdad? Entonces, con poner solamente numeral aquí, voy a poner h1... Eh, si ponemos dos numerales, H2. Y si ponemos tres numerales, H3. Guardamos. Y aquí ven la diferencia del de tamaño de letra, que es el encabezado. Eh, también recuerden que cuando les dije esto de poner las tres rayitas era un problema Bueno, es que si nosotros hacemos esto, Markdown lo va a leer como que ese texto-texto va a ser un encabezado Y miren lo que va a hacer, oh, lo guardamos y texto-texto se convierte en un encabezado Esto es muy chévere porque puedes editar las cosas, o sea, puedes escribir todo y después lo editas para hacerlo más legible a veces es un poco complicado cuando usas el teclado en español. Así que vamos a poner un momento el teclado en inglés para encontrar el backslash más rápido. Aquí tenemos entonces este backslash. No es el slash normal del HTTP, de las direcciones de correo, de, no de correo, de las direcciones de las páginas web, sino el otro, el contrario. ¿No es así? Es así. Entonces aquí vamos a hacer un escape. Eh, aquí le estamos diciendo a Trello, básicamente, mira, no tomes esto como si fuera Markdown. Esto no es un formato. Y hacemos de una vez también no formasto. Estoy escribiendo hoy bellísimo. Y lo guardamos. Entonces, fíjense que esto no agarra el formato de Markdown. Una de las cosas que también me gusta de lo que ha hecho Trello con esto de, marca, de Markdown es que cuando estás haciendo tableros un poco más gráficos puedes poner los códigos hexadecimales de los colores, como verán aquí. Solo tienen que poner el pound o el numeral y el código hexadecimal y enseguida va a poner un cuadrito al lado con ese color. Y esto también, todo, lo más bueno de todo esto es que en los checklists, eh, cuando estés haciendo un checklist, también funciona. Fíjate que yo puedo hacer aquí... Eh, no sé, importante. Ay, Dios mío, porque estoy escribiendo yo así? Importante. Importantísimo. Añadir. Y aquí lo tengo en negrillas, ¿ok? Esto es en negrillas. Todo esto también lo puedes hacer en los comentarios, ¿ok? Cuando yo activo un comentario, fíjense que ellos hasta le pusieron emoticones acá. ¿Sí? Eh, vamos a utilizar Markdown Hola Acá Y él va a leer todo con Markdown Como ven acá bueno espero que utilizando estos tips te dejo el link abajo con la guía de trello que te muestro acá esta es la guía de trello para utilizar su sintaxis de markdown te la dejo para que vayas aprendiendo de todos los shortcuts de teclado y también la sintaxis de markdown como tal y si ya la utilizas bueno es lo mismo es una sintaxis universal así que espero que esto te sirva para hacer tus tarjetas de trello más atractivas más legibles y así darle tu toque personal porque recuerda que cuando usamos Todas estas herramientas tenemos que darle como ese toque personal y agradable. ¿Para qué? Para que cuando estemos trabajando nos sintamos a gusto en la herramienta. Gracias por llegar al final de este video. Yo soy Olga C. Moret. Recuerda que si te gustan todas estas herramientas de productividad, de cómo hacer tu trabajo más fácil, entonces dale a subscribe y así te van a llegar las notificaciones si Pones la campanita de notificaciones en tu correo cuando se suba un nuevo video de Trello, de Miro, de Notion, de ClickUp, de Zapier, de todas estas herramientas que vamos a ir explorando.